El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La Editorial. Estamos en la campaña contra el hambre de Manos Unidas. Los grandes males sociales son causa de la acción humana. Y voy a mencionar cuatro ámbitos. El primero es el empobrecimiento de gran parte de la humanidad. Está claro que este es el sistema financiero actual y los políticos actuales, tienden a acaparar la riqueza en manos de una minoría, privando a la mayoría de lo necesario. El empobrecimiento es fabricación de manos humanas y de sistemas humanos. El segundo ámbito es el hambre. Se da algo paradójico, producimos el doble de alimentos de los que necesitamos y sin embargo dejamos a 800 millones de personas pasar hambre es realmente consecuencia de la acción humana. No hay necesidad para que nadie pase hambre. Y no es, se produce lo suficiente exclución de distribución más justa y equitativa. El tercer ámbito son las enfermedades. Nos resulta increíble escuchar médicos afirmar que la pandemia billar de hace unos años en África fue fabricada por multinacionales farmacéuticas para hacer su verano. Hablan también de otras epidemias como la malaria, eh, el ébola e incluso el sida que han sido virus creados por intereses comerciales. Y luego el último ámbito que quiero mencionar es el deterioro medioambiental. Estamos destruyendo el planeta con nuestro, nuestra contaminación y nuestro sistema depredador. Lo grande de todo esto es que si el problema está en las manos humanas, el problema principal, la cosa principal, también la solución está en nuestras manos. Pero necesitamos nueva política, nuevo sistema y necesitamos nuevos líderes. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.